UADC informa. Vinculación. La Facultad de Ciencias Químicas invita a ser parte del Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos para el semestre agosto-diciembre de 2020. El programa está dirigido a maestros en ciencias de las áreas de química, nutrición, biología molecular, evaluación sensorial, microbiología, tecnología de alimentos, ingeniería de alimentos, biotecnología, ingeniería química, bioingeniería y áreas afines. El registro de aspirantes concluye en el mes de mayo. Para más información, comunicarse a los teléfonos 844-416-1238 y 9213. El Departamento de Asuntos Académicos de la Coordinación de Unidad Saltillo y la Academia de Humanidades de la UADC convocan a la comunidad universitaria y al público en general a que se sumen a la primera campaña de recolección de libros. Se estarán recaudando libros, cuentos, revistas y cómics de contenido infantil, mismos que serán entregados el día 30 de abril a escuelas de nivel básico. Las donaciones se recibirán hasta el 24 de abril en las escuelas oficiales e incluso incorporadas a la universidad y en la coordinación de Unidad Saltillo. La Academia Interamericana de Derechos Humanos firmó un convenio de colaboración con el Congreso del Estado para desarrollar investigaciones, programas, proyectos y capacitación en materia de derechos humanos. Se pretende impulsar nuevas políticas, mejorar las estrategias de protección a los grupos vulnerables, así como la actualización educativa en los miembros del Congreso, lo que tendrá como resultado mejores legislaciones en el tema. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, y la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la UADC, Elda Araceli Rodríguez Guerrero, firmaron el Contrato Colectivo de Trabajo 2020. Este contrato beneficia a 4.800 trabajadores sindicalizados con un incremento salarial estipulado del 3.4%, además de un incremento en prestaciones del 1.6% calidad académica. La Universidad Autónoma de Coahuila fue reconocida por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias como una institución certificadora y evaluadora de competencias, siendo la única del país que puede a la vez certificar, capacitar y evaluar competencias. Por ello, 17 maestros recibieron un curso de introducción para conocer lo referente a ser evaluadores y certificadores de terceros y con ello cumplir el objetivo de que cada año los universitarios reciban una certificación de por parte del personal de Conocer. Con el objetivo de informar sobre las causas, consecuencias y sanciones de ejercer cualquier acto discriminatorio, se desarrolló el Foro Estatal por la Igualdad y la No Discriminación hacia los Derechos de las Mujeres Universitarias, convocada por la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la Máxima Casa de Estudios. Participaron panelistas de la UADC, asociaciones civiles y dependencias gubernamentales. Cultura. La UADC llevó a cabo el taller vivencial Mujer Entretejiendo tu Esencia, en el que se abordaron temas sobre el poder y la esencia femenina, por medio del uso de hilos, estambres y otros materiales. Esta actividad para el empoderamiento de las mujeres es para destacar importancia de su bienestar físico y emocional en el marco de las actividades de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien fincamos el saber. Thank you.